Por equipo deportivo. Rafa Gol Gol Gol Gol, gol. es Rafa, Rafa Gol. Hola, qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos. Después del debate de la política, el super debate con los temas. ...del fútbol con Nacional que perdió ayer horrendamente, palabra de Luciano, frente a la América. Y hoy Medellín doblegó al equipo de Petrolera dos goles a cero. El Río Negro ayer cayó con el Deportivo Cali 4-1 y el Envigado empató 0-0 con el equipo de la KIA. Medellín... ...está tiro de escopeta, tiro de escañón... ...de meterse ahí entre los ocho de 40. Ya hoy con triunfo, acumula 27 puntos... ...y bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos por ahora... ...los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas... ...para que participen de los premios que tenemos para todos ustedes... ...aquí está... ...vamos a entregar las prendas de Nacional... ...tenemos prendas de Independiente de Medellín... Balones de Rafa Gol y los Multis Rafa Gol, pero tiene que marcar nuestra línea telefónica, que es la que aparece ahí en pantalla. Línea telefónica. A ver si el máster. Eso. 232-4604, 236-4604 y mil51 5015 Hoy tenemos una pregunta para que la respondan. En la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande ¿Cómo se llama la asociación o la gremiación que aglutina a todos los deportistas O a todos los periodistas deportivos del departamento de Antioquia, que es la cor Pues bueno, ¿cómo se llama? Ahí les dije ¿Y quién la preside? En un momento les vamos a decir eh, Pueden seguir marcando nuestras líneas Les recuerdo que este debate lo transmitimos de lunes a viernes de, de 12 del día a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande 910 en el AM, 9 a 10 de la noche, el Superdebate por Teleantioquia los domingos. Hoy por cuestión del debate de la política estamos a esta hora. Pero todos los domingos de 9 a 10. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Villardón. Anochecer con Dios su programa de figuración de 9 a 10 de la noche. Esta pausa y ya regreso con ustedes para entrar en el superdebate Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia, te ve en grande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 el deporte le gana todo menos a esta promoción. Compra ya DirecTV desde $75,600 pesos y te damos un mes gratis de programación. Más DirecTV GO, para que vivas todos tus partidos, series y películas desde donde estés. Llama ya al numeral 332. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad.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 TV en grande. Bueno, proseguimos en el superdebate. Acaba de terminar el partido en el Atanasio Girardot con el triunfo de Medellín, dos goles por cero sobre Petrolera. A ver en directo desde el Atanasio Donelkin la voz. Buenas noches.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 Es líder en mercadeo deportivo, donde tenemos el espacio para las mejores vallas. Las vallas, las vallas electrónicas en todos los estadios del país. Llame 444-6529 en Global Sport. Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. No olvide, 444-6529. Y llegó la hora del yogur, del yogur Colanta. Dale vida a la defensa de tus hijos. Dale el nuevo yogur Vida de Colanta. Uno diario basta. Colanta sabe más, sabe a campo. Ahora el yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búsquelo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta. Porque Colanta sabe más, sabe a campo. Nuevo yogur de búfala Colanta, rico en proteínas, ahora con tres ricos sabores, fresa mora y maracuyá. Tienes que probarlo, Colanta sabe más, sabe a campo. Y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Ayer cayó el América de Cali frente al... O oh no, al el revés. Nacional cayó frente al América de Cali.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 ...como aquella el semestre pasado cuando le metió Envigado 4 a 0 en el, en el Parque Estadio de Envigado. Así fue la presentación del Verd Ayer, absolutamente paupérrima, pobre... ...donde prácticamente nadie se salva, ni siquiera la dirección técnica... ...porque ayer estaba también como en otro planeta el señor director técnico del equipo atlético nacional encargado... ...señor Pompilio Páez... Definitivamente le pensaba hacer el planteamiento en privado a Juan Carlos Osorio, pero se lo va a hacer en público. ¿Por qué no tienen derecho a jugar un partido de 90 minutos los señores Neider Moreno y Sebastián Gómez? ¿Por qué? Pregunto yo. Ayer sacó un equipo, pues básicamente, que es el equipo base Atlético Nacional. Y nadie, absolutamente nadie Puso un mínimo de interés raro, En ese partido Frente al Conjunto América Absolutamente nadie Y es raro. que no se salva nadie De pronto el señor eh, Cuadrado Que tuvo intervenciones acertadas Porque el resto del equipo Desapacible mmm, Sin ganas de jugar Parece que ya comenzaron el paro en Atlético Nacional. De, decía el charrúa con muy buen criterio, están en paro, están en paro, jugaron en paro. Porque uno no se puede explicar como un equipo que está de primero en el campeonato, que no tiene en este momento angustia de ningún tipo, no juegue relajadito, tranquilo, calmado, hacer lo que ellos tienen que hacer y saben hacer. Eso es... Lo que le pedimos al Atlético Nacional, que hagan, estoy lo, aterrado. Que hagan lo que tienen que hacer. Estoy aterrado. Que hagan, no me importa que te aterronte no a Sí, que vos porque digas, eh, yo, yo escuché, digas, oiga, me oiga, un pepino. Vino a decir, una, una, palabra, vino a decir otra cosa. Y ayer noche, en el Facebook Live, en el Facebook Live, echándole toda la culpa al árbitro los 90 minutos. Y los 90 que, minutos le prendió la radiola al árbitro. Al árbitro le prendió la radiola a los 90 minutos, que el árbitro era muy malo, que era pésimo, todo lo que pitaba era malo, ta, ta, ta, y no dejaba narrar el charrúa. Y el gordito Arroyave le hacía la segunda. Le hacía la segunda porque el gordito Arroyave, todo contra el árbitro. Y mire, ahora ahora, ahora, ahora, ahora, Y no ahora, Y si nadie me lo hace respetar, yo la a gritos? Así de simple es. Tengo la palabra. Y si nadie me lo hace respetar, que la tomo a gritos? Ahora, aquí, ahora sí reconoce que, que, que jugaron muy mal Aparte muy de mal. jugar muy mal bueno. Hubo un arbitraje horrendo ah. Como son horrendos los arbitrajes de Colombia ah. es, es, que, es, es que aparte de jugar muy mal ah. No hay derecho No, a, de no hay mal. derecho a que un arbitrico A los cinco minutos tenga medio equipo tarjeteado A eso no hay derecho A eso no hay derecho Se llama mala fe pero no perdimos por culpa de Chigarraviz ese que pitó ah, tan Chigarraviz como ah, este no perdimos por ah, ese no perdimos ah, por ese perdimos porque el equipo ah, ayer careció de alma ah, careció de vida ah, careció de ganas careció de ah, interés se queda la culpa a todo el árbitro ve ve bueno pero ya el señor está diciendo porque oiga, perdió oiga, le está dando menos, un argumento menos mal que unos 24 horas puede reflexionar y cambiar bueno, totalmente de de todas maneras le quiero hacer otra segunda pregunta eh, y, y, y además para que se acuerden... Que ese, que ese es el problema que a mí no me cierra... Que ya nació, hace rato se clasificó... sí te clasificaste... Pero tenés que mejorar tu fútbol... Tenés que mejorar tu fútbol... Y el miércoles próximo... Dios mediante... Si llego hasta ese día... Voy a ir a preguntarle directamente a Osorio... ¿Por qué no tienen derecho a una oportunidad... Sebastián Gómez y Neyer Moreno? Le voy a hacer la pregunta directa... A mi amigo... A mi técnico, a ver si tiene una explicación clara del por qué ese par de valores no tienen derecho a estar en Atlético Nacional. Y ojo, que ayer el gol lo marcó Perlaza, el malquerido de la afición, y no jugó tan desastrosamente, no jugó tan mal. Dentro de la mediocridad de nacional, fue de lo menos mediocres, porque ayer no se puede hablar de mejores, sino de peores, sino de peores. Así de simplecito no es. Yo, estoy yo no espero. Yo espero. Oiga lo que salió, salió para acá a rebuznar al otro. Te callas, pues. No puedo creer. Cuando no, termine no, no, de no la a Palabra mire. ustedes y, y digan lo que le da la no, gana de no. Nacional. Cuando termine de, de, mi intervención. O oh, bueno, ya terminé. Ya terminé para que este para que hable también, pues. Bueno. El otro reguznando por allá. Yo quería, rebuznando. yo quería preguntarle solamente porque el técnico de la América al final del partido dijo que ellos habían jugado, ellos, el partido perfecto. En sí es... América, no, sí. en América no tiene nada. Ah, pero dijo eso, que Maraeva no Y les ganó. <risa> le, le facilitó Nacional todo para que ganaran. Uh -huh. Pero si Nacional pone el 10% del interés que tenían que poner, América no gana ese partido. Y la prueba está que en los minutos de descuento, porque qué tan raro y tan sospechosamente como Nacional, requiere tiempo... Siempre le dan un minuto, dos minutos, tres minutos en el tiempo de descuento, casi les empata. Bueno. Casi les empata, así de simplecito es. Bueno, señor González. Ahora sí pues acaben con Nacional. Bueno. Ahí les dejo el cuero para que acaben con Nacional, que es lo que le encanta a ustedes en este programa, comenzando por el extranjero. No, eso es el nada que ver. No, es que Con toda Nacional. Ya por allá brincó. Callate a ver, hombre. Perlaza fue de los peores del partido, Luciano. Bueno, una cosa así, esto sí seguro que le va a responder. El senador Juan Carlos Osorio Y es que, mire, él, él, él hace la rotación Porque es el rey de la rotación en el mundo Pero en Nacional hay dos puestos escriturados Mafla sí o sí y Perlaza sí o sí Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido A ver, hoy su equipo ganó sí. y no jugó Cano Y no está clasificado ¿Está? No está clasificado Porque él anda todo contento, hablando mal en Nacional Y no están clasificados todavía. Primero, preocupate de eso, de lo que te tiene que preocupar, no de mi equipo que no te tiene, porque interesa. Bueno, yo. Usted te no metiendo porque la... el tiempo que me roba el señor. Ah, no. Me lo, me qué miedo. Bueno. Si no te vas, Ahora, qué miedo. Bueno. Si no te vas del programa, dale, dale. qué miedo. No hacemos programa porque te vas. Bueno, entonces. Esto es sencillo, no, mire. Gustavo, ¿cómo le Oiga, va? se pusieron de acuerdo, oiga, no se pusieron de acuerdo ni siquiera los que transmitieron el partido, porque el uno dice una cosa y el otro otra, que perlaza muy mal, no sé qué. Bueno, el más coherente fue el señor Pompilio Páez, que dijo cuando terminó el partido en la rueda de prensa, que... Nacional no había pasado de la mitad de la cancha, eso es reconocer, eso es reconocer que Nacional no hizo las cosas bien en este partido y por eso fue sobrepasado por un equipo, según González, muy malito, un buñuelo y dos bandanos como el América, más o menos a, así lo graficó al América, pero mi problema no es ese, hoy Medellín, bueno, sigue, hoy Medellín no es sigue haciendo la tarea, le ganó a Pasto acá en el Atanasio Girardot, le ganó a Cúcuta aquí en el Atanasio Girardot y hoy se le ganó a Petrolera Aquí, entonces Medellín ha hecho respetar la localía y por eso en este instante tiene 27 puntos y depende de sí mismo, porque ganándole el próximo jueves a Huila, que eso espero, y ganándole también a Tolima aquí en la última fecha, se harían 33 puntos y creo yo no depender de nadie, así que esperemos que eso se dé, porque mmm, en torneos anteriores y nos ha pasado varias veces... No nos ha alcanzado porque la reacción ha sido tardía. La reacción en cuanto a puntos se refiere ha sido tardía. Esperemos que en esta oportunidad nos dé. Hoy el primer tiempo en el primer tiempo fue eficaz e independiente de Medellín porque convirtió un gol, no permitió goles en contra, aunque por el momento le dio la pelota petrolera. Y en el segundo tiempo Medellín sí pasó por encima de Petrolera. Medellín pasó por encima de Petrolera con un jugador que es clave. Deiner Quiñones. Deiner Quiñones destrozó la defensa de Petrolera. Y tenía que yo cantaletear para que fuera titular. Porque el técnico lo tenía en el banco. Con el cuento de que no, que estaba para rematar partidos. Para rematar no partidos. Deiner tuya. Quiñones. No me. No me. me no me que hombre. Y, el y, equipo y, claro, y, la, y la otra que también gané. El señor Ricaurte sí. en los últimos Todo metros, ganas. goles a Pasto, goles Todo a Cúcuta y así por el estilo, Todo y hoy no fue la excepción, gol allí entrando Ay. al área, ¿por qué? Porque él tiene que jugar en la posición, Ese es lo único que no se ha equivocado, señor Bobadilla, poniéndolo de 10. Allá donde tiene que estar, cerca de la portería contraria, porque él no le hacía daño a nadie en la época de Zambrano y compañía, porque lo ponían donde él quería, que era de volante de contención que para armar, para armar desde atrás. Para armar de, eh, armando desde atrás no se arma propiamente. Entonces, ahora se hace la cosa de lógica. Y si clasifica, también ganaste la clasificación del Medellín. Si me llega a clasificar. También ganaste la clasificación. Como todo lo ganás, juega tarde. Yo lo dije: primero, juega pr primero si clasifica, primero ganaste la clasificación. Voy a mostrar el guante de Mr. Ah, Villar. Ah, bueno. a, a, a ver si el señor. Oiga, porque el señor Contestame. arma debate por todo. Entonces también me va a armar debate por, no, porque muestro el guante como, de Mr. Villar. Como todo lo que... ganas porque todos los implementos para el billar los puede encontrar en el Centro Comercial Shanghái, local 302. 302. Y este es para la hinchada del Atlético Nacional, así como todo lo ganas, <risa> si me digas mica si también la ganas. Esto es para la hinchada del equipo verde con mucho gusto de Mr. Villar. Bueno, a ver, seguimos en la mesa de la polémica del debate de la mula, bienvenida al cirujano del comentario, oh, Rafa, ¿cómo está, don, don Augusto Velosa. Bienvenido bueno, Gracias usted a vio los dos partidos. Sí, señor. Y Mr. Villar regala también el guante de la Selección Colombia de Fútbol. Mire, aquí abarca todo el país, nuestra amada Selección Colombia. Bueno, rápidamente, figuras de Colombia en el exterior, Muriel, doblete con el Atlántico Cuadrado, figura con la lluvia. Santiago Arias figura con Atlético de Madrid y Jerry Mina con el Everton. Cuatro jugadores internacionales de nuestra selección que sobresalieron. Bueno, hagamos fuerza porque la noticia está para mañana, ¿no? Eh, se, estamos al portas en un momento histórico del fútbol colombiano que se dispare el paro. Eh, no se ha llegado a un acuerdo entre directivos del fútbol colombiano y la asociación de futbolistas. Estamos en un punto muerto. Realmente mañana a las 10 de la mañana El Ministerio del Trabajo Con la gente de la Federación Colombiana de Fútbol La Di Mayor, la Colfulpro Y hasta la Andy va a estar allí presentes A ver si se llega a un acuerdo de los 12 puntos ¿Hasta la qué? La Andy va a estar allí Industriales. La Asociación o de se sí. va Van a estar allí presentes oh, Tratando bueno. de colaborar Excelente. Para, Excelente. Porque la situación Pliego de 12 puntos que no le ha parado bola a La Di Mayor ni la Federación a los futbolistas Pero todo indica y aquí está la situación crítica, compañeros inteligentes, que el presidente Le Mayor no asistiría, no está de acuerdo con ningún punto. Ramón Yesurun tiene que viajar a China porque hay reunión en Shanghái de, de la Federación, de la FIFA. Hay reunión del comité ejecutivo y, y ahí tiene que estar Yesurún. Conclusión: no Conclusión, va a funcionar. Entonces, ¿quiénes van a representar? Eso, no va pasar esa nada. es una situación. No, no a es es, es, es, es los entes es que mandan es una, en este país en el, el fútbol. Federación y Dimayor Mayor no van a estar. Entonces, Total eh, irresponsabilidad. No, no puede ser que un directivo del fútbol se abstraiga de semejante problema. Eso, son unos irresponsables si no van la cara en bueno, esa reunión de mayor. Si no van ni el presidente de la Dimayor. Mayor es el primero en asistir, el segundo, Ramón Yesurún, es posible entonces que, haya paro, que, se que no haya fútbol claro hasta no. que lleguen los señores, claro. hasta que lleguen claro, los señores, no, no. la cara. A ver eh, si pero mire, es el que viaja es Ramón Yesurún, porque tenía ese... Ese, ese viaje previsto representante. y el doctor Vélez González, esperamos, queremos eh, en toda la ecuanimidad, la objetividad de Jorge Enrique Vélez, gran presidente de mayor que asista o mande a un representante pero la reunión tiene que hacerse o si no, hay una, ya el, el, el, el ordenamiento de todos los futbolistas en Colombia, 1170 es de que haya paro, entonces no se jugaría la próxima fecha, es que el, eh, oh, hoy hubo fútbol este fin de semana porque el pero ministerio si yo de yo trabajo, lo contrario, lo contrario, que si no van los los entes que gobiernan este país en cuanto al fútbol se refiere el Ministerio de Trabajo diría, señores, no pueden ir al paro así Va, de sencillo vamos a ver, vamos a ver porque ¿Por qué? no están, no están los señores no es, que, no es están que, los señores que tienen que responder que los es tienen directivos. que estar o mandar un delegado es discutir un pliego de per pero ¿por qué nos da tanto miedo a la palabra sindicato, a la palabra discusión de pliego de peticiones ¿Por qué nos da tanto miedo si ellos no van, están, si no va ninguno de, de ellos, están cometiendo un acto de irresponsabilidad total con el gobierno que necesita del fútbol, con los futbolistas que viven del fútbol, con los directivos que pagan el fútbol, con un montón de gente. ¿Cómo así que? Porque no van, no hay nada. Entonces, amenazas de paro por un lado y amenazas de despido por otro. Ya comenzaron a hablar algunos presidentes de fútbol Colombia que si ustedes no actúan, eh, eh, ah, y van al paro, los, los despedimos todos, los despedimos que los se den se den desde el 2005 no tenemos un paro en o un, un intento de paro porque el 75% de los jugadores eh, quisieron el paro, pero un 25% dijeron que no y allí se abortó el paro en el 2005 bueno, vamos a ver que estamos eh, en un hecho, en un momento histórico del fútbol colombiano, vamos a ver que se arreglen las cargas Bueno. Ayer en la rueda de prensa eh, en Cali, dijo Pompilio, cometimos errores gravísimos que todos nos dejan muy preocupados, ¿no? O sea, con eso resumen realmente la actuación de Atlético Nacional donde los. Y no veteran... le echo la culpa Pera, a la ver, vez, cierto? donde los veteranos, no, no, donde los.. Donde los veteranos realmente fueron Arbitrico, los que. Arbitrico dejaron, Herrera. Los que más Arbitrico, dejaron Herrera, Ospina, los, que más... Iguales, los de más, más bajo rendimiento fueron los veteranos de Nacional, o sea, empezando por Barcos, Enríquez, Bocanegra, sí, eh, Eliberto. Y, y, por, y, y un joven que venía haciendo figura También le fue como los perros de misa Daniel Muñoz Muy mal por ese sector derecho Por donde llegaron los goles del conjunto americano Y de Medellín La falta de Cano sí Pero también se ha hecho Gustavo Osorio también dijo un, un, un, un dato Cuatro partidos que ha hecho falta Cano y se ha marcado nueve goles Ya pueden se aparece Cano, entonces tranquilo. que realmente menos mal que ha producido y sí. ha ejecutado la acción de Gol Medellín Ante la falta del super en uno de los mejores del mundo Al final de cuentas se va en diciembre ya puede ir tranquilo. Bueno señor, seguimos en la mesa de la polémica, del debate, presentando a los panelistas Don Juan Diego Arroyave, ¿le fue mejor a Cuchin ayer o al Pirata? A ver, don Rafa Gol, buenas noches, saludos especial para usted, para todos los televidentes a esta hora. A ver, primero que todo quiero felicitar a don Gustavo porque fue un televidente principal del Facebook Live de ayer. No vio el partido porque uno para ver el Facebook Live sí. No puede ver el partido No, sí, para pues estar lo, pendiente de lo que yo lo, lo, le va a, lo a, lo a Lo, lo quiero mano, felicitar ya, no, a Gustavo no, no, no, Por no. ser tan leal A la transmisión que <risa> no, hicimos mira, no, Juan Diego, yo le aclaro lo siguiente No, no, no No, no, no, porque esto es muy fácil mire mire mire Este es el celular Entonces vea, yo por aquí Estaba viendo a sí. Charrua, a Luciano Todo lo que decías y veía las preguntas de los Y al frente el teléfono. ¿Cuál era? ¿Cuál era el problema? No, no, A ver, dale, por dale. Eso, Ay, fuera eso yo le por eso. un de selfie y miraba la televisión sí, sí. No, pues, Felicitaciones, muchas gracias por tanta fidelidad de sí. Don Gustavo y me parece que.. Si yo en lo... cambio siendo lo Escuadrón Rojo cuando juega Medellín. A la pregunta que, que porque me ha hace... con el juego Primero pues, que no sabía pregunta... usar el celular, Luciano, ah, sigue siendo A la pregunta bueno, que me hace el se señor director bueno, sobre bueno. Cuchi Barco, me parece que el ingreso de Cuchi le dio más movilidad a Atlético Nacional sin ser tan pulsante ni tan contundente que era lo que se esperaba de él cuando ingresó. Pero es que fue tan terrible el partido de Nacional. Es un partido para el olvido. Y sí, hay que recordar, tantas presentaciones o varias presentaciones. Que ha dejado las dudas el equipo de Juan Carlos Osorio, correctivos a Granel para eh, tener en cuenta al porta de lo que es la final de este torneo. ¿Cómo te pareció el árbitro? Y... Ya voy para allá. Claro, que ya lo coaccionó, bueno, ¿sí? eso bueno, Entonces. Tiene que responder, papito. No, y la pregunta también. responder, papito. No, tiene que responder. ¿también? ¿Cómo le pareció el árbitro? También no. para el infiltrado claro, Ya partido. Ya, ya, la ya lo no. libreteó. Le da el librero. No, Diga que el árbitro es muy malo. En, en ningún momento estoy yo eh, hablando sobre, sobre que, que, co o de que estuve muy de acuerdo en también. la transmisión ayer sobre lo que dijo no, no Luciano. Que sabe, lo digo. Diga, no. La verdad. Yo ayer estaba de acuerdo, es que. Amarillo para el señor Osorio, está saboteando. Sácalo no deja para dar, que tu... se vaya. Sí, pues, sí, no... sí, sí. Y se acaba sí, el programa. Sí, ya. Sí, no, roja. no me puedo ir porque tengo que decir roja, roja, que la roja. ceja fue campeón de la Copa Teleantioquia. Antes de irme, pena, si me van a echar, antes de irme, tengo que decir que la pues, ceja entonces, fue campeón Uy. de la Copa Teleantioquia. Felicitaciones Uy. a todos, a la doctora Mabel, a Duber, a todos, a los ya. camarógrafos. No, no, no puedo. Si me van a echar, campeón. me voy, pero bueno, digo que, que bueno, la ceja fue bueno, campeón sigo, de la Copa Teleantioquia. Sigo. Usted quiere escuchar, eh, quiere escuchar. Para mí el árbitro fue terrible. El arbitraje de ayer fue terrible. Ovio, o vio una falta un penal clarísimo a favor de Atlético Nacional, que hubiera cambiado wow. el curso del partido, con todo y lo mal que jugó Nacional ayer, me parece que también incidió el árbitro en lo que fue el juego del equipo el equipo verde, América no fue tampoco el partido perfecto, sino sí. que sí, el partido perfecto tuvo, la tuvo, el tuvo perfecto. ventaja porque dijo, Nacional el, el, el, le cedió el, el terreno, Nació, el América fue y ganó el compromiso por los errores que cometió el Atlético Nacional pero bueno a, a corregir todo lo que pasó en este compromiso porque me parece que ya venimos a, a finales y, me, y creo que por allí en los niveles de algunos jugadores ya comienzan a tocar allí la puerta para el técnico Compilio Paez bien por Medellín, tenía que ganarle a, a la Alianza Petrolera ahí está afianzándose pero también tiene que buscar en el tema del juego porque Medellín está ganando por las individualidades que tiene con Andrés Ricaurte, con Dainer Quiñones, con el, con el mismo Germán Ezequiel Cano, los muchachos que han aportado, en el caso de todo, de, del mismo Chirra Mosquera, de Eto Cuesta, Didier Moreno que anda en muy buen nivel, Arregui que es de verdad uno tal vez la, de las contrataciones más importantes del equipo. Entonces, por ahí, por la individualidad que se ha ganado este Medellín, porque patrón de juego, quedan los signos de interrogación. Vale. En la mesa de debate de saludos, también aquí, al charrú Andrés Cuello Núñez, estuvo relatando el partido de el Nacional América? de América. Y no tiene ¿Con tarjeta el partido, le pregunto, ¿por qué jugó tan mal nacional? En su concepto. Tiene que ir la verdad? Sí, claro. partido Nacional América de Cali. Una lágrima. Una lágrima. Oh, oh. Tiene que ir oh, oh. Un sueño me dio impresionante, pero lo relaté. Ah, lo relaté. Claro, Entonces, y no me me lataste, fin, con una lágrima y el América de Cali viene acá a decir, uy, ¿qué, par qué partido ¿Cómo, vieron? ¿Cómo Fue es? un desastre el partido. Parecía como que se estuviesen de paro los dos, los dos estuviesen. El gol de Chalaca que hace... Michael Rangel es de otro partido. Y Dubán Vergara, hacerle así la hinchada de Nacional, así sí. ganar los títulos de Nacional y después hablamos, dejate de joder, Dubán y Vergara es que la verdad, consola. una no, falta de eso, respeto, sí. no. El partido, fue, el partido Señor Osorio, fue el partido fue desastre. Fue muy malo el partido, muy malo. Nacional se olvidó de jugar, entraron en paro antes de jugar, muchachos si no querían jugar el partido hubiesen dicho no queremos jugar y no se presentan Charrua ha dicho la verdad, la verdad que no dijo González, ¿no jugaron viene? muy mal, no. una lágrima los dos, tanto América como Nacional, no. fue uno bostezo del partido ¿Y el, te tema, los que no dijo González? el tema es, el todo, tema todo. es que lo de Nacional, lo interesante y lo que uno puede rescatar es, jugó mal a... Antes de todo lo que se viene Y eso es lo importante Antes de todo lo que se viene Porque ahora sí se juega el campeonato en serio Jugó mal, bueno, olvídense Muchachos, no se puede jugar tan no, mal no Tan mal no se puede jugar que no se olvide. Ah. Muy mal, muy mal Es más, América de Cali Sinceramente también no mereció ganar el partido Pero bueno, los goles se si hacen No se merecen eso es más viejos no, que la piel ¿Cómo te pareció Herrera? La verdad Herrera Del montón Del montón ah. Del montón. Ni no fue la mano de... Pero rápidamente quiero hablar del tema de la di Mayor. Quiero hablar del tema de la Di Mayor, Rafa. Sí. Al presidente Vélez, que sé que nos ve, nos observa, nos critica y nos elogia. Presidente, usted tiene que ir a la reunión. Usted es la principal autoridad del fútbol de Colombia. Tiene que ir. Para escuchar. Por lo menos para escuchar. Tiene que ir, presidente. Porque si usted no va, va a ser peor. Usted es la cara. Yo sé que seguramente el presidente va a estar diciendo en este momento de paro que él seguramente también podría decir, bueno, pero los jugadores no juegan nada. ¿Dónde está? y El hincha quizás entre en paro también, porque si no juegan a nada. Eso es otra historia, eso es otra historia. Lo leal, lo concreto es, presidente, usted debe ir a la reunión. Usted es la principal autoridad del fútbol aquí y debe representar a la Di Mayor. Si usted no va, es un caos, porque si usted no va, es un desprecio a los jugadores. Si usted no va y no manda a nadie directamente, es como diciendo, no me interesa. Y al decir, no me interesa, van a seguir esos segundos de pelota de un lado al otro antes del comienzo del partido, que son una vergüenza, pero son señal de protesta. Y yo no me voy a meter en el bolsillo de los jugadores. Hay cosas que ellos reclaman que es entendible porque ya pasó en Argentina y en mi propio país. Y al fin y al cabo terminaron ganando los jugadores. Ojo, terminaron ganando los jugadores. Porque sin ellos no hay fútbol. Bueno, en cuanto al señor Mario Herrera, el día que debutó aquí, les dije... Este tipo sabe más de coleo que de fútbol, increíble, no que, se eso, que se equivoca, que sí. se haya, no, le decía increíble que manden árbitros de esta categoría, y con Mario nunca ha pasado nada, ni va a pasar, y tiene escarafela, la escarafela de FIFA. Sí, claro. Don Elkin Labo, buenas increíble. noches, bienvenido. ¿Qué tal, don Rafa Hilares? El saludo muy cordial para usted, para los televidentes, los internautas, recuerden la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol hoy. Hoy se cumplen 67 años de la entidad que aglutina a los periodistas deportivos de Antioquia. ¿Cómo se llama esa entidad? Acaba de terminar el compromiso aquí, en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, donde Deportivo Independiente Medellín derrotó con mucha autoridad 2 por 0 al equipo Alianza Petrolera. Además de los goles y la victoria de Medellín, importante la diferencia de los mismos, de los goles, porque Medellín a esta hora tiene más 5 ...y con posibilidad de depender de sí mismo... ...para ingresar a los ocho del fútbol colombiano... ...jugó bien Medellín, jugadores que marcaron una diferencia enorme... ...Ricaurte un segundo soberbio golazo el tema de Arregui, el hombre de empuje, de equilibrio en este independiente Medellín, y lo importante también es que no le marcaron goles al equipo rojo de Antioquia. Y del otro equipo, tradicional Atlético Nacional, en el clásico del fútbol colombiano, que reúne las aficiones más grandes de este país, pues Nacional perdió dos goles por uno ante América en la ciudad de Cali. América no es mucho futbolísticamente, pero sí lo suficiente fue para ganarle a un Nacional, que siguen los técnicos del equipo verdolaga, pues dejando la nevera llena. Hablando de Cepelini debe ser titular en este equipo y más en este tipo de compromisos y al final fue alternante. No jugó bien nacional, no fue un buen partido y por primera vez desde que América está en la primera categoría de nuevo, derrota Atlético Nacional. Nos despedimos aquí desde el estadio Atanasio Girardot con esta bonita panorámica. Señoras y señores, este es el Superdebate con los temas polémicos del día. Muy bien, Don Elkin Labo. hacemos esta pausa comercial y regresamos para el Superdebate. vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos La siguiente es propaganda política pagada Para votar por José Fernando a la Alcaldía de Itagüí Marca el logo del Partido Conservador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 260 Lotería de Medellín, apuesta legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. Retornamos al Superdebate de los temas polémicos del día. Bueno, Medellín hoy acaba de ganar en el Atanasio Girardot 2 a 0. La gente está entusiasmada por los resultados que se están dando con el Medellín, más no con acompañar y respaldar al equipo En el estadio Al final los hinchas de corazón Hablaron así del triunfo rojo Con el que lavó Es la vez de la victoria Y son dos goles que hizo el poderoso De Antioquia ante Petrolera Vamos a saludar al hincha de corazón Hincha del medallo se están dejando que se meta la culebra a los ocho del fútbol colombiano y saludamos al hincha de corazón, opinión del partido. No, excelente, estamos a un solo puntico de meternos en la fiesta y si nos dejan meter, ay María, a fiesta que vamos a hacer medallo, vamos a ser campeones. En Neiva está la clasificación y ahí venimos aquí con Tolima y vea, pum, para los ocho, pum, para los ocho. ¿Usted qué dice? ¿Usted le dice en Pinocho, cierto? Bueno. Sí. Me dice Pinocho, no por mentiroso, pero hoy. Porque tiene la nariz grande, sí, hoy, la tiene grande. Hoy seguro que va, estamos a un punto de la clasificación. No le vamos a comer de nada a nadie. Que no nos resbalen porque en diciembre le vamos, a, vamos a clasificar, vamos a comer natilla. Pinocho, uy. Oiga, el joven se trajo las gafas de John Lennon. Opinión del partido. Sí, sí, sí. Estuvo bueno el partido de hoy. Sí. Hay que ponerle cuidado, es al Tolima. Al Tolima porque es un equipo de jerarquía. Y ojalá sigamos no, así como... Vos bueno. ¿Dónde naciste? Yo ya nací en Itagüí. En Itagüí, mono, pero nació en Itagüí, opinión. Hombre, muy buen juego, Medellín ya está para pelear la final, nos metimos a los ocho, le ganamos a Tolema de Aguila buen volumen de juego, una cosa muy inquietante. sin cara jugamos muy buen hombre. Pero Cano nos hace falta mucho en el equipo. Cano lo necesitamos. El equipo va muy mejorando. Bueno, señor, ¡Vámonos! a ver qué sí. se, se va a en el programa, hombre. Opinión. Excelente partido. Hay que invitar a los hinchas que vengan más al estadio. Gracias, Medallo, Chao. ¿Usted qué dice? Fútbol aplicado, excelente, vamos poderoso, con todo que vamos a ser capaz. ¿Usted con quién vino? Con unos grandes amigos sí, que pero tengo, te tenía seguro. cogido de la mano. Ah, no, es un amigo de verdad. ¿Seguro? ¿Seguro que sí. tiene esposo? No. Ah, bueno, tranquilo, puede abrazarlo. Riconte, Riconte, el mejor hoy. Ese es el en Medellín. Buen jugador Riconte. A ver, joven, que Dios lo bendiga. ¿Usted qué piensa? No, muy buen partido, muy buen partido. Si seguimos así, nos vamos a clasificar y que se tenga Nacional y Luciano. Que vamos es por la séptima. ¿Usted qué dice, joven? eh Muy buen partido, Ricaurte, con un buen nivel. Y aquí haciendo la fila para recargar el abono para la final. Y vamos con... Vas a recargar. Claro. Vas a recargar. Desde ya. Recarga de una vez. vez. ¿Qué, qué, qué belleza. Opinión del partido. Diga. Diga opinión del partido. Excelente. Excelente. Necesitamos que venga quién. No sé. Cano. Cano. ¿Usted ¿Cómo le llama? Aco. ¿Cómo? A ¿Cómo se llama su mamá? Marcela. ¿Usted es hincha de quién? De Medellín. ¿Y la mamá de quién? De Medellín. Señoras y señores, ahí están los hinchas de Antioquia. Joven, venga para acá, que la tocadera suya usted por detrás, hombre. Opinión del partido. No, buen partido, eh. gracias a Dios estamos levantando y nos van a dejar meter a los ocho. Venga para acá, jóvenes, venga para acá, los barbaos, los barbaos. Aquí voy a terminar con mis amigos hinchas del medallo. 3 2 1 ¿Quién me carga pues? ¿Quién me carga? ¿O es que estoy pensando mucho? No, no, pero tampoco, tampoco, tampoco, tampoco, tampoco. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Aquí terminamos con los hinchas del medallón. Bueno, ¿Están contentos los hinchas del Medellín por el triunfo de su equipo normal, Luciano? Tienen todo el derecho a estar contentos. Ganaron caminando sin esforzarse a un equipo que, con razón, todo el mundo lo decía. ¿Qué hace ese de primero? Esa es la Alianza Petrolera de primero en el fútbol colombiano. Hasta que llegó papá a ponerle a la casa orden y le puso orden a la casa. Sí, eso. Y Medellín hizo lo que tenía que hacer: ganarle a ese equipito. Y le va a ganar a otro equipito Huila, y seguramente le ganará el Tolima, e irá a los 8 de Colombia. No, y otra de las cosas que se está demostrando, y también lo dijo Rafa, es que Medellín tiene <coughs> buen equipo ahora, que no tiene mucho recambio, pero tiene buena nómina para pelear porque... Eh, está por encima de muchos equipos en el fútbol colombiano, lo que pasa es que a los señores no les daba la gana, ahora les está dando la gana, y lo otro es que uno tiene que sobreponerse hasta los árbitros, hoy el árbitro dejó de pintar ah. un penal sobre Dainer Quiñones, pero... El equipo se sobrepuso porque hizo goles. Mire, su centro delantero estaba, está lesionado. Su reemplazo era Aso, lesionado. Y le tocó a Titi, que es el tercer delantero, Tití Rodríguez, goleador de la liga Antioqueña de fútbol con 65 y pico de goles en el torneo sub-20. Marcó una, ese, un golazo y se movió muy bien hoy. La nómina de Medellín es una nómina muy buena, de buenos jugadores, que les faltaba ponerse a jugar que le faltaba entrar en el juego del equipo, más por individualidades, porque ahí es donde está ganando Medellín, ya cada uno está poniendo su granito de arena para meter a Medellín dentro de los ocho. ¿Dónde están los que criticaban a Bobadilla? Porque está cerca, pero sigue eliminado, Medellín sigue eliminado, ganó frente a una alianza petrolera que era el rey del 1 a 0. Se le terminó la suerte Alianza Petrolera Vino a jugar con los suplentes acá y se podía haber llevado una goleada Medellín jugó media máquina, ganó bien Medellín Bueno, al final del juego, Ricaute ah, Lo elegimos sí, sí, sí, sí, como que era la, la figura del de la, juego de Así claro, habló la Ricaute con el labó Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión Les presenta la figura de la cancha del juego entre Independiente Medellín 2 Petrolera 0 Don Andrés te le entregó este trofeo muy bonito además, tiene ya varios creo, ¿dónde los está poniendo? Sagrada de Delkin, ahí en la biblioteca. En la biblioteca, ¿qué piensa del partido? Que se ganó, que se marcaron dos goles, que no le marcaron a medallo. Bien, creo que el balance es positivo, se hizo en términos generales un buen partido, creo que fuimos a los vencedores, ojalá podamos seguir en esta racha y ratificarlo el jueves en ¿Es de los goles más bonitos que le he visto a usted de media distancia o qué piensa? Gracias del 15 fue un buen gol, eh, lo más importante es que sirvió para sumar de a 3 como te dije anteriormente, ahora vamos a seguir en esta racha para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Mire que está jugando adelante y viene haciendo goles, a mí me gusta más adelante, mire que está marcando goles. <risa> vamos bien. Nos está rindiendo ahí desde que sea para el beneficio del equipo donde toque jugar. En el momento cuando el hincha de corazón lo cuestionó a usted y no solamente usted sino los demás jugadores, usted dijo la mejor manera de responder es en la cancha. Creo que lo viene haciendo. ¿Qué piensa? Es parte del proceso. Las críticas, los halagos son parte de nuestra profesión. Hay que aceptarlos y, y saber que todo es pasajero. Creo que es final tras final para lo que viene con Medellín. ¿Cómo lo están asumiendo? Sí, creo que desde que llegó Aldo nos trazamos eso, era un torneo de 10 fechas para nosotros, ya quedan dos, estamos a puertas de, de una clasificación, ojalá nos alcance para, para alcanzar uno de los objetivos. ¿Cómo es Aldo como técnico? Muy serio, muy trabajador, creo que confía mucho en el jugador, obviamente nos potencia día a día y cada día se va viendo mucho mejor su idea. Señor, que Dios lo bendiga, que disfrute el premio, va muy bien. Muchas gracias, Un abrazo a todos. Él es Andrés Ricaurte. Este es el debate, señores. Número uno en sintonía a esta hora. Bueno, gracias a Don Elkin. Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 Colanta sabe más, sabe a campo. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 Colchones EgoPlex, Egoplex. Egoplex. 260 2604021 EgoPlex Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578 El lugar donde quieres estar Sigue viendo el Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno, retornamos al Superdebate Y ya tenemos los resultados de la jornada La tabla de posición la próxima fecha ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y por supuesto, la plaza, donde más asiste la gente al fútbol Todos los datos de la jornada con don Carlos Alberto Arbelá de Buenas noches Buenas noches, Rafa Aguilina, el termómetro Hablamos de las asistencias a la fecha número 18 del campeonato colombiano Buena presencia de público en los estados del país, la principal en Cali Donde jugó nacional con 36.853 La segunda en Barranquilla con y La tercera en Medellín O mejor, la segunda en Barranquilla Y la tercera en Barranquilla con 15.658 espectadores El acumulado quedó de la siguiente manera Primero en la ciudad de Medellín con 449.958 espectadores Segundo Bogotá, 225.918 Terreno Cali, 210.631 El equipo con más asistencia nacional, 278.100 espectadores Los resultados Envigado cero, 0, La Equidad 0 Bucalamanga 4, jaguaris 0, Patriotas 1, Pasto 1, 0 Once Caldas, 1, Huila, 1, América, 2, Nacional, 1, los otros resultados, Tolima, 2, Cúcuta, 1, Junior, 1, Millonario, 0, Río Negro, Águilas, 1, Cali, 4, Santa Fe, 2, Magdalena, 0, Medellín, 2, Petrolera, 0. La tabla quedó así, primero, Nacional, 33, segundo, América, 32, tercero, Junior, 31, cuarto, Cali, 30, quinto, Petrolera, 30, sexto, Santa Fe, 28, séptimo, Tolima, 28, octavo, Cúcuta, 28, noveno, para Medellín, 27, 10 para Millonario, 27, en la casilla, 11, 11, Caldas con 25, puesto 12 para Pasto, 22, 13, Patriotas, 22, 14, Río Negro, Águilas, 22, 15, para Bucaramanga, 21, 16, Envigado, 21, puesto 17, para Equidad con 16, puesto 18, para Huila con 16, penúltimo Magdalena, 14, y el último Jaguares con 12 puntos. Y la próxima fecha, la Equidad contra Jaguares... Magdalena frente a Bucaramanga, Nacional se media en Vigado miércoles a las 6 y 15 minutos de la tarde. Millonarios contra Santa Fe, Pastor frente a Negro, Águilas y los partidos de Vila Medellín, jueves a las 4 y 30 minutos de la tarde. Petrolera contra Junior, Cali enfrenta a Once Caldas, Tolima de Media Patriotas y Cúcuta enfrenta al América. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien. Y tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande es quién. Organiza, dirige, cuál es la gremiación que aglomera a todos los periodistas deportivos de Antioquia. La pregunta la tiene a esta hora Freddy Pulgar. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Eh, soy Freddy Pulgarín y la entidad que reúne a los periodistas deportivos de Antioquia se llama Asociación Colombiana de Redactores Deportivos Acor Antioquia, que a propósito, hoy 20 de octubre, está cumpliendo 67 años. 67 años, vea, y no se le notan. Felicitaciones. Y es la respuesta a la pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, Acor Antioquia, 67 años. ¿Quién fue el primer presidente? Julián Pérez Medina, que es... Afortunadamente falleció eh, en diciembre pasado ¿Y Luciano en la CORE es socio qué? Luciano es socio honorario son solo ah, ¿Por 10... qué es de los viejitos? Eh, no necesariamente, son solo 16 socios honorarios Entre ellos pues tenemos a Que han hecho cosas grandes por Antioquia Así es, que han trabajado por el periodismo deportivo Y que siguen estando vigentes ¿Qué maravilla? ¿Cuántos socios tiene Acor? 142 socios de número y 16 honorarios ¿Y qué beneficios tiene para el periodista ser de ACOR? Ser periodista ACOR implica ser parte de una institución que trabaja permanentemente por la dignificación de la profesión del periodismo deportivo que a veces es tan complejo. ¿Sabe quiénes fueron los creadores de ACOR Antioquia? Pues conozco, bueno no los tengo en la cabeza, pero recordamos mucho a Julián Pérez Medina, a don Guillermo Nestroza y al único que está vivo ahorita que es socio honorario y socio fundador, don Etelberto García. Señor que Dios lo bendiga, yo también estoy de cumpleaños porque yo soy de ACOR. Orgullosamente ACOR Antioquia. Don Rafa Gol, aquí está el joven presidente de Acor. Este es el super debate, señores. Bueno, muy bien. Eh, por favor, Luciano, un número del 1 al 219. 40. El número 40 corresponde al señor Álvaro Hernández, del barrio de Buenos Aires. Dos personas, cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. Gustavo. El número 10 de Ricaute. El 10 de Ricaute es para el señor Carlos Herrera en, en Bogotá. Cinco personas ven en el programa. Tres mujeres, dos hombres. El número 102. El número 102 corresponde a la señora María Alba Morales Vive en el barrio Laureles Tres personas ven el programa Dos hombres y una mujer El 18 El número 18 corresponde a la señora Nancy Orozco Ella vive en el barrio En el barrio, no, en el municipio de Bello Cuatro personas ven en el programa Dos hombres y dos mujeres El charrúa 99, Rafa El número 99 para la señora Omaira Agudelo Ella vive en... Enciso. Y allí están vendiendo el programa seis personas, tres hombres, tres mujeres. Vitrinazo, señor González. Para los doctores Gustavo Gómez Suárez y Juan Camilo Callejas, grandes líderes del municipio de Bello. Wilder Castro, Wilder Castro y Nelson Carmona Lopera en La Ceja, que tienen mucho que ver con el deporte. Jaime Zuluaga en Copacabana, Rodrigo Alzate en Girardota, Martín Montoya. A Juan El Cunda Valencia, a Juan David Pérez, Ramiro Ruiz, Mario J. Valderrama, Juan Castañeda y Saúl Recer por Enmigado. Para todos los muchachos de las delicias de la abuela, ya en San Javier, el popular Toro y para Aníbal Oliveros en Chabaneta. Para todos los que ven, como siempre, el super debate por Telantio. A todos ustedes muchas gracias, feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, nace, vibra y confiado. Dios les bendiga a todos.